Amigos, no les puedo ocultar que soy nerviosiño. Nuestro fútbol es lo más bonito que hay en el planeta y solo quiero que tenga un buen rendimiento en el acentenario. Entendido.